la dependencia de combustibles fósiles. El cambio climático está intensificando los eventos extremos meteorológicos y climáticos en muchas regiones, particularmente para Latinoamérica observamos el incremento de lluvias eh, torrenciales, de lluvias fuertes en muchas regiones, mientras que hay otras regiones en las que vemos que está ocurriendo con mayor frecuencia e intensidad, sequías. Sabemos también que el nivel del mar está aumentando alrededor de toda la región de Latinoamérica, las zonas de hielo en alta montaña está retrocediendo en la región andina, eh, que los extremos de calor también están ocurriendo con más frecuencia e intensidad. Van a continuar los aumentos de extremos de temperatura. Sabemos también que la región del sureste de Sudamérica segu seguirá siendo más húmeda, pero también para la región del noroeste, donde está por ejemplo esa región andina, donde está Colombia, Perú, también aumentarán eh, las precipitaciones extremas. Sabemos de regiones en las que las sequías también se espera que ocurran con más frecuencia e intensidad el noreste de Sudamérica y también el suroeste. Sabemos que la cantidad de días secos consecutivos en el Amazonas eh, vienen en aumento y continuarán aumentando en esa región. Eh, conocemos también que el aumento en el nivel del mar va a continuar a lo largo de las próximas décadas, así como el retroceso de zonas de glaciar en estas regiones de alta montaña de Sudamérica. El cambio climático que estamos viendo actualmente se debe a la actividad humana, eh, emisiones de gases de efecto invernadero asociados a quema de combustibles fósiles y a cambios de uso de suelo particularmente en el caso de Latinoamérica, eh, Sudamérica, propiamente, por ejemplo, la región amazónica y andina, allí tenemos la deforestación como una de las causas de ese aumento en emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, y eso significa entonces eh, de reducir la dependencia de combustibles fósiles, pero también cambios, por ejemplo, en el sistema agroalimentario, también cambios en los patrones de consumo. ¿Qué